los médicos recomiendan que se hagan cinco comidas al día y eso ha llevado a que en población digamos general se asuma que es bueno comer cinco veces al día y mi opinión particular quizá influida por, por los estudios que hacemos en el laboratorio es que es mejor que haya un periodo digamos de ayuno donde tienes un poquito de hambre entre comida y comida entonces en ese escenario, Creo que es mucho más saludable eh, reducir eh, el número de comidas al tradicional 3, por ejemplo, que mantiene la capacidad del organismo de responder adecuadamente a la alimentación. Que cuando empezamos a tener un poquito de hambre, por decirlo así, activamos... Nuestros mecanismos de resistencia, de acuerdo, de resistencia a digamos, la falta de alimento, pero que también nos hacen más resistentes a todo tipo de insultos, digamos, que puedan, tener, que puedan llevarnos a una enfermedad, de acuerdo, porque el cuerpo regula todo eso de manera coordinada. Entonces, si cogemos un resfriado, ¿vale? Eh, pues eh, vamos a resolver ese resfriado muy rápidamente. Primero, si mantienes un metabolismo saludable, eh, te ayuda, o sea, no vas a no envejecer, pero vas a envejecer muchísimo mejor. Eh, además, nos va a hacer sentirnos mejor. Eh, comida sana y ejercicio. Comer eh, fruta y verdura no es una broma, ¿vale? Eh, un poquito por fruta y verdura fresca. Es importante que haya ese fresco real en la alimentación, o sea, alimento no cocinado. Yo creo que en general lo cumplimos poco, ¿no? Pues...